Mía, cómo vamos de sueño, 7 de la mañana. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien aquí en San Juan? Ah, Me dormido, eh. 7 de la mañana, familia. ¿Cómo vamos de sueño? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien aquí en San Juan al aparato? Hoy nos vamos a hinchar a ir en bici. El nivel de los chistes a las 7 de la mañana cuando aún estoy ojo, ojo pipa. Hoy os voy a presentar la próxima carrera que para mí va a ser la carrera del año. Pistas, para que dejéis aquí abajo y le deis al pause. Es dentro de un mes, cada día haces unos 3.000 de desnivel más o menos. Es por parejas, entonces, ¿qué? ¿Os imagináis cuál puede ser? Espero aquí abajo sugerencias o posibilidades. Pero antes, os dejo aquí las imágenes de cómo hace una semana justo like en el video que no. llegamos a la catedral de Santiago con el tándem y con el pedazo de fistro de Alex Roca y a ver si yo me voy despertando un poco ojo pipa me... <risa> con la gopro porque con lo dormido que estoy si grabo con la sony el foco manual tal no sé qué no le doy nada vale cámara correcta todo bien menos la cara y el pelo aerodinámico que esto ya no lo solucionamos bueno imágenes guapas de las que te llenan el corazón de una aventura impresionante con un tío de los que te demuestran que no hay límites y que no hay imposibles y que no hay excusas así que un like en guapo, sobre todo si hay ganas de que la siguiente aventura con Alex sea algo tipo la Ruta 66, o la Vuelta a España, o la Madrid-Lisboa, o no sé, el Tour de Francia. Se aceptan sugerencias aquí abajo que Alex seguro que nos dice que sí a todo. Y por cierto, hoy es el último día para pedir firmado el librillo, el camino de San Juan. Link aquí abajo. Así que, bueno, el vídeo de hoy, ya lo sabéis, es para explicar cuál es esta pedazo de próxima aventura para la que cada día vamos descontando y para la que creo que vais a flipar con la pareja que vamos. Yo voy dando pistas durante el vídeo y al final explicamos cuál es. Por cierto, Alec Roca, ¿qué? ¿Te acuerdas de los paisajes y las cucharitas? Aquí te dejo la Pues nada, familia de jabalinas y de jabalines, ya estamos en ruta, ya estamos inde de furgo, ya estamos inde de casco, ya estamos inde de mascarill, que prevención ante todo. Nos vamos a hacer uno de los puertos más duros de Cataluña, con, eh, de la FE, que uh, nos va a servir ya como entreno para esta carrera a la que vamos. Entonces, Oscar tú que ya sabes cuál es la carrera, ¿les alguna pistilla? A ver si lo aciertan, que la cosa no está fácil. Esta es de las carreras más técnicas que hay, clasificatoria para la Cape Epic, por parejas más duras de los, los Alpes y cinco... momentos es que lo estás diciendo y yo estoy pensando en desapuntarme ya. Mira no. que ya me he apuntado, pero claro. La... Bueno, a ver, dime la cinco. La cinco. Por el culo te la En Cada etapa tiene como unos 3.000 metros de desnivel. Desapuntado. Desapuntado. Jordi de Más que Bici, desapúntame. Jordi, voy con, con, con él siempre, pues con el fisio, con la mecánica y en este caso de entrenador y de coach, de todo. Así que estoy para pa, pa, pa, mm. pa borrarme ya. Por cierto, ¿sabéis que Oscar de la Fe es el compositor y cantante de la canción Menos cabeza, más corazón. Así que, tío, hazme aquí un eh, mm, tal para animarme un poco. Tú quieres ser grito, cruzar tus fronteras, fundirte en el bosque, ahogar esa pena, leer el desierto, encontrar la salida, apretar bien los dientes, llegar a la cima, correr, sudar, aprender a sufrir, sufrir, latir y coronar, brillar, vibrar y contemplar final, bajar, sentir, velocidad, frenar, trazar, medir, calcular, sentir el viento, sentir el sol, sentirte ligero, sentir devoción por inspirar, inspirar, expirar, inspirar, inspirar, inspirar, inspirar, inspirar, inspirar, inspirar expirar, inspirar, espirar y aspirar a la eternidad. Bueno, con un pequeño error, pero bueno, qué es? somos humanos. ¿Qué estás buscando Eso lo qué te ha traído hasta aquí, qué es lo que tienes en mente qué, ¿Qué ruge dentro de, dentro de ti, qué marcó tus límites, ¿Acaso ¿no lo hiciste tú? Hoy das el primer paso hacia tu nuevo. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Menos razón, menos cabeza y más corazón. Más efecto, menos razón, menos cabeza y más corazón. Tú, el próximo espectáculo juntos, ¿eh? Bueno, sí, domingo, ahora ¿Qué te parece? A ver, yo te subiría a cantar, pero hay mucha gente que, que no quiere. <risa> Que dice, por favor, no subas a valentía. ¿eh? Hostia, sí, me sí. subió una vez al escenario en la sala Apolo. Oh, Hostia, sí. en el Apolo, chaval, yo he cantado en el Apolo. Madre mía, qué vergüenza. Y no llovió porque era encerrado, porque fuera estaba cayendo un diluvio. Que lo fli. ¿Qué os parecen las imágenes que os hemos puesto? Likeen al video, y iba a levantar el pulgar, pero como lo saqué de aquí del manillar, me caigo, ¿eh? Imágenes guapas, carrera muy, muy guapa. Uf, ¿Qué te parece lo que estamos subiendo, eh? Rampas del 14, 15 y hasta el 20%. Bueno, a ver, esto que estamos haciendo hoy es bici de carretera, la carrera a la que vamos es de montaña, es mountain bike, además va a ser la doble porque es una carrera bastante técnica, tanto al subir como sobre todo también al bajar y a ver, algunas pistas eh, si ya lo sabéis, dejarlo aquí abajo en la descripción, en los comentarios algunas pistillas es un país donde yo ya he estado donde las he pasado más putas que Caín pero con nieve esta ocasión no va a haber nieve el país donde está el Museo Olímpico Internacional. Tercera pista es el país donde, con Horacio, echamos una furgua abajo de un acantilado lleno de nieve y que de milagro la pudimos salvar. Cuarta pista. Es una carrera por parejas, y la pareja mixta con la que voy, es probablemente la pareja más loca que habéis conocido hasta ahora. Ahí está. ¿Vamos? ¿Y alguna vez no te ha pasado que se te haya dislocado un hombro, por ejemplo? Y la última pista, y dejo de hablar, o oh, me hago esta carrera... Es una de las carreras clasificatorias para la Cape Epic de 2021. Venga, va. dejáis aquí abajo en comentarios de qué carrera se trata y con qué pareja voy. Vamos para allá. Estamos en el kilómetro siete y medio de unos 15 kilómetros. Telita lo que queda para subir porque mira, gafas, bici. Mira, mira, mira para dónde vamos. Y ahora veréis la dureza de la subida, lo que obliga a algunos ha pasado con el casco de la fate hostia hostia estamos, vamos estamos. venga venga vamos que lo tienes vamos sí. venga venga vamos vamos vamos vamos sí. vamos, me venga. vamos. Cómo lo venga venga un, uh. un, venga, un, venga. un venga venga espérate que me voy a por ahora no me espera venga pinchar <ríe> Se dice que este posiblemente sea el, el puerto más duro de Cataluña. El de Fred, que se lo he hecho muchas veces porque planea a un lado. El Rampanal también es muy duro, pero este es un puerto de 15 kilómetros, eh, de los cuales los últimos seis son durísimos. Y desde aquí por ejemplo estamos viendo una rampa que son como 200 metros o 300 m al 20%. ¡Yepa! Un, un kilómetro al 14,5 este, uh, este puerto de media y bueno, sí que es durísima ¿eh? bueno, aquí a la que te pones a hacer un poco de gravel y te desvías de la carretera ¿qué te parece? ¿vistas guapas o no vistas guapas? y por ahí, de fondo tendría que aparecernos de la fe ¡de la fe! ¡de la fe! hay mucho eco pero fe... Ni fe ni de la, ¿eh? Este se nos, se nos ha quedado por el camino. Rampas de hasta el 20. Ah, reventada, reventada, pero harta, harta, loco. Muy harta. Uh, pero reharta. Ahora, ¿vistas? Bruta. Pues. Ya hemos llegado arriba, Col de Pradel, 1736 metros, bici por aquí, y como seguimos esperando a De la Fe, oye que habéis adivinado ya de qué carrera se trata o no se trata. Bueno, pues por si no lo habéis adivinado, del 18 al 22 de agosto, ni más ni menos que 5 etapones en los Alpes suizos en la Swiss Epic, hermana pequeña de la Cape Epic, a la que vamos con dúo mixto con la loca de Evita. Vamos para allá.